Hola. Hola. Amigo hoy estaremos un día domingo en día de hoy estaremos hablando a la segunda parte en el origen y Solzaire aire porque estás incluido al mundo universo Harry Potter espero que les guste mucho amigo antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada lunes o viernes o sábado después de la medianoche así que suscríbete y activar la campanita y sea así un habitante más mundo creepy de Arturo espectral que tal buenos días tarde noche los saludos su amigo Arturo espectral con mi asistente Esperanza Aquí comenzamos. Anteriormente este video hablamos su origen en su inicio y Salt fue una bruja irlandesa de sangre pura en mi hijas y hijos de William Sire y Rionach County fue esposa de James Stewart, con quien fundó el colegio Ilvermorny de magia y hechicería y compartió la dirección en sus inicios. ¿Y qué pasó realmente a su tía? El encontró y veremos este video el comienzo. La venganza de Gormlight. Espera, espera, jefecito querido, si podría déjame contarte esta historia por ti, porfía porfía. Está bien, puedes contar esta historia, pero si así es de pendejada, olvídate de tu sueldo millonario. No, no, ok, ok, bueno amigos, ya comenzamos el relata esta historia decir así. La familia Esteward no tenía idea de que la fama de Ilvermore había llegado hasta los oídos de Gormla y Daunt, la tía de Isolk. Cuando se enteró de esto, ella se dirigió a los Estados Unidos y prometió matar a Isotti James, destruir el edificio de la escuela, y secuestrar a sus hijas. Tan pronto como vio la casa, ella echó una maldición que durmió a la pareja, colocándolos en un sueño encantado. Chadwick, después de haber visto a Gormlight en un sueño, envió a Webster a despertar a James y Salt, pero no tuvo éxito debido a la maldición, así que se unió para ayudar a Chadwick en el duelo contra Gormlight. Debido a la conmoción, Marca y Rionach fueron despertadas, y, debido a la fuerza del amor, sus gritos rompieron el hechizo puesto sobre ellos. Isolt despertó con el ruido a su alrededor y gritó a James que fuera a buscar a sus hijas, mientras que ella salió corriendo para ayudar a sus hijos en el duelo con Gormlight. Una vez que Isolt apuntó con la varita robada para atacar, esta no lo hizo, porque Gormlight había activado un hechizo oculto que inhabilitó la varita. Gormlight lanzó una maldición a los bot y Estos salieron disparados, Gormlight entró en el castillo y subió tres escaleras arriba, a la habitación donde se oía el llanto. Isolt siguió a Gormlight hasta la habitación donde estaban James y sus hijas. Con la certeza de que todo estaba perdido, Isolt apenas pensó y gritó el nombre de su padre. Hubo un ruido y apareció William el Pukudji y lanzó una flecha envenenada que atravesó a Wormlight en el corazón, matándola. La familia expresó su gratitud extrema a William. Sin embargo, William estaba molesto de que Isot hubiera dejado pasar 10 años para decir su nombre otra vez. Isot optó por no decir que en realidad ella estaba llamando a su difunto padre. William luego se trasladó con Isot y su familia a Elbermorm y era incapaz de hablar Parcel para deshacer el hechizo en la varita para reactivarla, así que ella y James la enterraron en los terrenos de la escuela. Ella no quería conservar la varita, de todos modos, ya que era el último recuerdo de su infancia infeliz. Después de un año, un árbol de madera de serpiente creció desde el suelo donde fue enterrada. Cualquier intento de cortarlo o podarlo no tuvo éxito, y se mantuvo ahí después de que se descubrió que el árbol contenía poderosas propiedades medicinales. A medida que la reputación de Hilbert Morby creció en forma sostenida a lo largo de los años siguientes, y Solt y James permanecieron como directores en conjunto. La población estudiantil de la escuela fue creciendo con cada año que pasaba, y, a su vez, se contrató a más maestros, y la casa de granito de Isot se expandió hasta convertirse en un gran castillo. James hizo los uniformes de Hilvermor azul y arándano. Isot eligió el color azul ya que era su color favorito ya que ésta había deseado estar en Ravenclaw. También hizo túnicas de los estudiantes sujetadas por un nudo gordiano de oro, en la memoria del broche que encontró en las ruinas de la casa Hilvermor original. Isot y, y James ambos vivieron hasta ser mayores de 100 años antes de morir. Legado después de su muerte, Isot fue bien conocida como la fundadora de uno de los colegios élite más democráticos de todas las grandes escuelas de Macos. Una estatua de mármol se hizo de ella para flanquear la puerta principal del castillo Ilbermotti y permanece allí hasta hoy. Un Pujudji que lleva por nombre William, que puede ser su viejo amigo, es el protector de su estatua y sigue visitando su tumba cada año para poner flores en mayo. También se cree que las cuatro casas de Hilbermori representan la bruja o mago que les pertenece, lo que significa que Isol dio una calidad escolar a la casa serpiente cornuda. Espero que haya prestado atención, si no, no entenderán ni mierdas la serie X de amigos y amigas de YouTube. Buenos mis negros y mis pandilleros aquí despido soy Big Smoke y aquí te dejo la jefa nos vemos hasta la próxima cuéntanos qué te parecieron estas historias, te deja like, comparte el video, si te gustaría ver más entregas de este mismo tema, y si vos quieres participar enviamos tus historias a través de Twitter, usando el hashtag espectral o dejarla aquí abajo en los comentarios para que te podamos leer y estarás participando un video, me encuentras en todo lado arroba de Anibriax, a través de cualquiera de nuestras redes sociales, todos los en clase los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros vídeos, que más suscríbete a este canal, si todavía no lo has hecho puedes hacer hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá pronto en tu pantalla y también recuerda seguirnos en nuestro tiktok tendrá descripción que se encuentra disponible en todas las plataformas de youtube e instagram o doitero tiktok sin más que decir me despido yo soy señora que cuenta las historias de terror nos vemos después Malara.